Bien amigos, una vez descargado el mapa, lo vamos a tener aquí, que es el del RGC y el del Dota Lot. Eh, ya lo copiamos o lo cortamos. Lo copiamos. Abrimos la ubicación del Warcraft, abrimos la ubicación. Y pegamos en map download. Aquí lo pegamos. Hasta ahora esta es la última versión que he lanzado Draco Lynch de la beta. Para ir probando y acostumbrándonos. Bien, recuerden que es muy importante este, pegar en la carpeta download. En esta carpeta no lo vayan a pegar aquí o en otro lugar de front strong o en escenario sino en download lo pegamos aquí y ya estaría ok eh. y listo bien está aquí eh, muy importante para que dé el mapa bien vamos a tener que ejecutar el warcraft como administrador y para dejarlo configurado así vamos a entrar a propiedades opciones avanzadas y seleccionar ahí el chat el Mío ya está porque le he puesto lo seleccionamos ponemos aceptar, aplicar y, y bueno, aceptar Y ya con eso ya estaría este, configurado el Warcraft para que abra el modo administrador siempre Recuerden que el modo administrador es muy importante para que si no haya ni una falla y agarre todo bien el juego Es muy importante Bien amigos, aquí ya tenemos el mapa Otra cosa que les quiero decir es este... La versión del Warcraft que tenemos que tener, ¿no? para que del Dota Muchos me preguntan eso y es esta, ¿no? 1.26.0.6 401 esta es la versión para el dota y cuando entremos en, entramos en un jugador si quieren que dé las claves los copando no entren en red local, tienen que entrar en un jugador, partida personalizada y aquí muy importante también para que dé las claves no tenemos que poner ni un bot, ni un bot, solamente lo mandamos tal y como está. Recuerden que es esta última versión. La C3. Bueno le damos a empezar y aquí bueno esto lo voy a tomar sí, captura, sí, captura para la, la portada del vídeo y ya está esto es normal a ustedes creo al comienzo les va a pasar cuando termine o sea cuando ya pulsen la tecla le va a salir un sonido un sonido como que un grito o algo así porque eso significa que ya se va a activar en mi caso como ya está activado pues ya va a estar le damos y, y bueno f9 Aquí ya tenemos todo, ¿no? Lo, para configurar las letras, los atajos, y eso. Tenemos las monedas acá, el reforzamiento de los torres y creeps, si no me equivoco es menos foc, no, menos foc, listo. En... Menos g, no sale, menos g, bueno, después saldrá, en... ¿Qué más, ¿Qué más. Bueno, aquí podemos ver las bounties. Bounties, bounties, bounties y bounties. Estos son las mini centinelas que hay. Y bueno, ustedes ya van chequeando el mapa, ¿no? Chequean el mapa y ahí lo, lo ven ya. miran los seres que, que hay y todo. ¡Guay! Bueno, a ah, otra cosita, si quieren que les explique en otro video para qué sirve esto, esto es este, actualmente estoy esta herramienta ya se encuentra disponible en la tienda de RGC para comprarlo, me parece que está a 10 dólares por ahí, y es no, son sonidos, eh, si quieren ya les explico en el siguiente video, aquí les doy un ejemplo. Sonidos que podemos poner son exactamente 8, creo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, y acá hay 8 también. Y bien, ahí ya nosotros probamos el mapa, ¿no? vemos ya donde están las ubicaciones de los objetos. Hoy está una yapa, o se habrá bugueado. Una yapita la han puesto ahí, y acá no sé, creo que se ha bugueado. Ya ves, se ha, ver, se ha O será así? Bueno. bueno, todavía nosotros probamos, ¿no? ¡Haremos nuestra ¿En puedo ayudar? Ah, este es el skin que tengo del toro Uno es el toro de fuego y el toro de hielo